La misericordia del perdón ¿Cómo estamos? ¿Ah? ¿Cómo estamos con el perdón por ahí? Ah, ¿Cuesta? Mm, cuesta, cuesta Pero con el Señor Todo es posible Tenemos que pedirle la gracia del perdón Que nos ayude a perdonar Y veamos ah, Hoy día eh, Seguimos con esta maravillosa Toda mi vida Seguimos con esta resurrección Y veamos Filipenses 4.4 Ajá, ya la sabemos 4-4 Estén siempre alegres en el Señor Se los repito Estén alegres Nada más que eso, Filipenses 4-4 Que si nosotros pudiéramos, hermanitos queridos Vivir en ese Tenerlo anotado ahí en el frigidero En la libreta En donde yo ande ahí pegadito Filipenses 4.4, estén alegres, siempre, se lo repito, estén alegres en el Señor, en esa alegría maravillosa que es en el Señor, no depende del mundo, no depende de que yo tenga, de lo que yo sea, de la persona, que me fue bien, me fue mal, no, yo estoy alegre porque tengo al Señor en mi corazón, y voy por allá y estoy alegre, voy por acá estoy alegre, allá hay problemas, acá están problemas. al frente, siempre. Pero tu alegría, no es alegría farsa, no es sonrisa, no, es esa es alegría que la gente lo nota. A pesar del problema, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que le pasa, siempre anda con una sonrisa, siempre anda ayudando, siempre anda levantando a la gente, siempre está uniendo, llevando, solo su presencia ya emana el buen olor del Cristo. Así que, Filipenses 4.4, lo anoto aquí, Filipenses 4.4, lo anoto aquí, Filipenses 4.4, ¿qué es lo que es? Estén siempre alegres en el Señor. Y se lo repito, dice la palabra, se lo repito, porque sabe que se nos puede olvidar, porque sabe que son tantos los problemas que tenemos en el mundo, que nos y Satanás está ahí esperando para hundirnos. Pero si yo estoy en alegría esperanzadora del Señor, nada, nada nos va a pasar. Así que hermanos queridos, este viento avasallador de la alegría que tenemos hoy día, vamos a llevarlo a todos los que nos rodean, como hemos dicho, hoy y siempre. No, ya no, ha prometido que con sus ojos de...